del WhatsApp A través del WhatsApp, perdón. Bueno, nos envía al terminal 8940 un audio que no, vamos, no podemos escuchar. Eh, debe escribirnos o llamar directamente a los teléfonos que aparecen en pantalla. Freddy Ventura dice, buenos días, es si simple, es una corrupta. Bueno, eso se refiere a Kimberly. Eh, no deberíamos. ¡Qué, de qué hacer bien, Freddy! Un... Tú decís no, que es no. una corrupta así, tan sencillo, tan ligero. María Esteves, buenos días. Bendiciones fácil, para eh. todos. La única razón por la que no, Kimberly, Kimberly renunció a su culpabilidad su culpabilidad el que no tiene hecha no tiene sospecha. Carolina, tú desataste una. Demasiado dinero acumulado para alguien tan joven. Lo único malo es que sospecho que Robertico Salcedo sea el ministro de la juventud. ¡Ay! Mira. No, no, Pero, no eh, veja, espérate, María te fue? ¿Qué fue lo que no, no, no, dijo? Ya corta. ¿Qué fue lo Por que dijo? Tiempo, pues, se tiene que... Vamos entonces a continuar sí, más adelante lo con, con los WhatsApp. Tiró una que nos cortó. Muy bien. muchísimas. No siga leyendo, porque tenemos aquí... Bueno, muchísimas gracias, Francia, y a los amigos televidentes que han estado con nosotros. A propósito de el anuncio que hacíamos antes de irnos a la pausa... Está con nosotros como invitado en la mañana de hoy el pastor, el señor Enrique Terrero, pastor de la congregación Monte de Dios. Hace semanas vemos una, una dificultad, dificultad en San Francisco de Macorís, específicamente en el residencial Doral Park, donde moradores, la junta de vecinos han estado en una disputa eh, por la construcción eh, inadecuada o que está fuera de las normas de lo que establece este proyecto, este residencial. Y a raíz de esto, pues hemos visto diferentes situaciones, eh, vamos a decir, incómodas, un asunto legal que se está tratando detrás de, detrás de todo esto. Tenemos nosotros acá, como decía al pastor, al señor Terrero, para escuchar lo que él opina, cuál es su posición y cuál es la realidad desde la otra cara de la moneda y de lo que se plantea desde el residencial y eh, todos los moradores. Buenos días, señor Terrero. Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por el, eh, el privilegio de poder eh, permitir que nos expresemos y demos eh, nuestra versión acerca de lo que ha estado aconteciendo con nuestra persona. Lo primero que eh, tenemos que decir es que nosotros comenzamos o iniciamos eh, este eh, proyecto el año pasado, a principio en enero. Y eh, como eh, personas morales, eh, iniciamos con todo lo que tiene que ver la permisología para, este, para la realización de nuestra vivienda. Eh, tengo que decir, eh, porque he oído muchísimos comentarios y muchas cosas acerca de eh, incluso hasta cuestionando la procedencia del por qué y cómo y por qué tan grande y cuántas cosas y de dónde estoy sacando dinero para hacer una casa, por el simple hecho de ser pastor. Eh, tengo 48 años de edad y tengo 8 años siendo pastor, tengo 20 años en el Evangelio. Eh, de los 48 años que tengo, usted les resta, en los 8 que tengo como pastor quedan 40 lo que quiere decir que en algún momento tuve haciendo otra cosa que no era ser pastor. Trabajé eh, como ejecutivo en empresas como Santo Domingo Motor, Antillana Comercial, Riti Compañía, Autocamiones. Soy una persona que donde quiera que voy, tengo la puerta abierta porque soy moralmente capaz. Y soy una persona que no salí, eh, no, no salí de lo que hacía porque necesitaba algo, sino que dejé lo que tenía para dedicarme a algo. Pastor, eh, el, el tema que estamos aquí eh, por tratar en el día de hoy básicamente no es el origen de, del dinero con el cual usted está haciendo esa casa. No, pero Sino solamente, también, solamente por aclarar. Sí, pero ser aquí no directo, se hizo... Usted eh, se refiera a que yo ayer dije... Que la fe está dejando. Esas fueron mis palabras. Bueno, eso... Y ya eso es un cuestionamiento no, que lo podemos no llevar no a tampoco. cualquier terreno. Pero hoy día, y me disculpo si usted se sintió ofendido y, y la feligresía, pero ciertamente lo que queremos escuchar, cuál es la situación que se ha generado, porque lo que he dicho ayer es que se está creando una tensión que al final me preocupó más con la reacción de Carlos Negrín, que no lo esperaba. Sí, que estaba él, muy... No, de, Es decir, para mí, él, no lo veo... Eh, ¿Usted me Usted está construyendo mal. una casa de tres niveles, en un lugar donde supuestamente solamente se permite un máximo de dos. Háblanos de eso. ¿Usted sabía cuando decide hacer o comprar el terreno, el solar allá? La, lo de esta norma? Que, eh, quiero, quiero saber si ustedes han ido al residencial. No, Yo no. bastante. Yo no. Ah, claro, sí. Yo okay. sí. Y fui de los... Eh, mire, vamos a ver. Vamos usted a ver tenga para, una ¿para idea? Que eh, no esta, esta mire, mi, mira mira para, ¿Para acá decir, pero acá. Ver, eso, mire, eso por a, es... mire por favor para acá mire por mire por favor para acá Francia ¿Eh? Eh, ahí el no presidente debe hablar más que cualquier otra cosa esa foto es tomada desde la azotea de mi casa uh -huh. esa casa es del doctor Guerra y está exactamente al lado de la mía uh -huh. cuántos niveles cuántos niveles ¿Cuánto nivel usted ve ahí bueno, yo veo dos. Dos niveles. ¿Dos y yo como... veo dos. No sé cuánto hay. El techo cuánto... que tiene, tiene un gasebo. ¿eh? No, tiene tres niveles. Uh -huh. Lo que yo estoy haciendo no es una casa de tres niveles. Estoy haciendo algo que es más pequeño que eso. Créalo porque es así. Porque yo no, yo no, yo no tengo doblez. Pero ¿y por qué ellos dicen cosa. que son tres? Protecte mire por tiene el para, diseño de la casa. Mire por aquí. El plano, la mire el por plan. acá. Mira por aquí. Otro precedente, Francis. Está ver. en la misma calle, mm -hmm. otra con casa. Con un, con un... sobre techo. Entonces, yo tengo aquí licencia de obras públicas. Vamos a ver. Vamos a ver. Oh, pero, preste eso para acá. Sí, sí bien. Eh, eh, mira. Espérselo. Vamos a ver. Sí, sí, está correcto. ¿Por qué ellos dicen que usted está construyendo Di tres niveles? Discúlpeme. Está correcto, mire. Pero porque bien. yo le voy a decir algo. Okay. Pero pero está bien. Mire acá, por favor. Discúlpeme okay. que se me cayó un papel aquí. Que no, aquí. No, no hay problema. Porque es importante Vamos saber. Aquí tenemos aquí, eh, dice licencia para vivienda unifamiliar. Número de licencia 236 RNE, ¿verdad? Residencia Terrero. Dice una vivienda eh, unifamiliar de, de tres niveles. Dice aquí... Eh, Pastor, aquí dice de tres niveles. Un Pastor, nivel ¿de para niveles la Mi, Recibidor, sala, comedor, dos cocinas, un dormitorio, un segundo nivel para cuatro, eh, para cuatro dormitorios más estar familiar y un tercer nivel para el aposento alto más la sala de estar. O sea, se confirma aquí en esta licencia que de tres niveles. Usted va a construir tres niveles, Pastor. Díganos sí o no, porque no, bueno, la licencia dice. Discúlpeme, no, pero qué, claro, pero esa es mi no, licencia. Ok. okay. Muy bien. Lo que estoy diciendo con esto es que el precedente que tienen ellos en el sentido de lo que tiene que ver con. La... Son dos niveles, eso es lo que lo... te ha presentado. Con una partecita que, que, que, que, que sube al techo. No, no, Son tres no, niveles, no, una sala y dormitorio. No, eh, Francis. Ah, la casa del doctor Guerra mm -hmm. tiene una habitación arriba. tiene... Gasebo y tiene una, un, otro, una terraza para barbecue. ¿Pero es un tercer nivel o ¿Es no? Es un tercer nivel. Una pregunta, cuando... ¿usted no fue sí, advertido no. de un reglamento antes de construir allá? Y, y lo conversamos también acerca de lo que yo iba a hacer y me dijeron en el principio que no había ningún inconveniente. ¿Pero qué usted le dijo en principio? Porque ellos alegan, según las declaraciones que vi, y me mandó alguien que lo está viendo en el programa, que usted se comprometió de que era una construcción tal cual como a ellos la admiten en la comunidad. No, eso... ¿No fue así? No. Ah, bueno. ¿Con quién usted conversó cuando le dijo que no había ningún problema que se construyera un tercer nivel? Con la administradora. De ¿Cómo la... es el nombre de ella? Belkis Díaz. ¿Y qué dice Belkis al día de hoy? No, está contraria. Negada completamente. <risa> no le está permitiendo que la construya. Ahora, discúlpeme, yo, yo quiero saber si, si yo... Si es un derecho a réplica, claro, sí, o no, me trajeron pero a, claro, a, a, claro, claro, a un... O sea, porque, no, porque para claro, aclarar, no, pero para aclarar. Pero Francis, amor. con todo respeto, sí. yo creo que debe sacarte un poquito el, del, del sentido de lo que tiene que ver, La, la debe ser un poco más imparcial, porque aquí no se está hablando de que yo estoy, eh, se me ha estado juzgando de que yo estoy haciendo algo ilegal algo que no está dentro de las normas y las leyes de la República Dominicana. Sí, no, no. Y yo creo que ningún reglamento está por encima de la ley. Cuando yo fui, yo duré dos meses detenido y cuando hablamos, cuando, me, cuando le preguntó eh, la jueza, en el primer momento que nosotros recurrimos en amparo, la jueza le preguntó, ¿tú sabes lo que dijeron, lo que dijo esa señora? Eh, la cual, que yo la me... No, okay. Tú sabes lo que dijo, que yo me pare por motus propio. Y no por ellos. Y no por ellos. Entonces, entonces, si vamos a hablar acerca de moral, acerca de doblece, acerca de, de, de, de, de, de, condi de esas condiciones que, que van lacerando el corazón de los seres humanos, o sea, no, no podemos verlo desde la parte solamente del que en algún momento eh, es prácticamente el agraviado, porque que yo compré un solar en ese lugar yo no alquilé un solar yo compré claro, claro. entonces, uno de los derechos fundamentales que están eh, establecidos en la constitución de la república eh, uh -huh. se me ha estado violentando de manera arbitraria de manera burda o sea, entrar a una propiedad amenazando, la primera vez que a mí me detuvieron fue con, un esco fue con escopeta, que fueron cuatro hombres yo tengo las fotos ¿Y tú crees que eso sea una donde estamos estamos viviendo en el tiempo de Concho Primo? Sí, sí, vi ahí ayer a, a dentro de la propiedad. ¿Estamos viviendo eh, varios, en, el en, el, en el tiempo de Concho Primo, en el tiempo del talión no o estamos viviendo bajo, bajo una república realmente? Mira, mira, mira eh, yo le voy a decir algo. Yo veo aquí un, un permiso, hablando de permisología, y la gente debe saber que Obra Pública no da el permiso hasta tanto no pase por el ayuntamiento, que es el primer paso. Y lo da Elías la Antigua. Elías la Antigua, en fecha... En fecha... Espérate. 12 de diciembre. Del 2019. José Leal la Antigua. Pero hay algo, Pastor, que yo le tengo que advertir, y le, y le ha pasado a muchos, que buscan la ayuda de los directores y ellos hacen de que no gestión. El Tribunal Constitucional tiene más de siete sentencias donde dice que los consejos de regidores son los únicos. Y usted busque el artículo de la Constitución ciento, mil, eh, 199 y le va a decir... ¿Quiénes son los que tienen autoridad? La unidad de planeamiento urbano no tiene autoridad. Y yo lamento que Elías la Antigua, porque lo cuestioné siendo amigo a él, porque otorgó también un permiso de una supuesta urbanización de aquel lado del río Jaya para hacer un puente. Él mismo, para mí, en principio esto es legal. Esto no tiene, hasta que yo no lo demuestre, lo contrario. Porque el derecho administrativo tiene esa característica. Yo le voy a presentar algo que me mandan ahí eh, en la carta para que usted me diga si usted firmó ese reglamento está su firma ahí plasmada Quítale la parte usted la puede ver en el extremo izquierdo en el extremo izquierdo pero qué de, de qué dice Que ese documento, ese no documento para es el, el, reglamento contexto, que él, el, regl pregunta. el reglamento que él firmó entonces eso es lo que se está cuestionando entonces este, este pero permiso. ¿Pero qué dice? Porque es que la gente que Gracias. no está viendo pero, tiene que entender qué mira, dice ese es reglamento. ¿Qué no dice eso? Y ahí pero, fue que yo basé mi tema. Pero, la, pero para poner a la gente en contexto sí. a la que no está viendo ese reglamento es de, de la organización. Normas Ajá. de convivencia. Las normas de convivencia. ¿Usted eh, qué dice eso? Que no se puede construir más de, de, de, de dos niveles. Dis, discúlpeme, pero yo creo yo creo que porque claro que dice claro, pero que no hay una negación de reglamento. En ningún momento se ha negado el reglamento. Vamos a ponerlo ah, yo no he leer. negado el reglamento. Ahora, una cosa es recibir algo que estar de acuerdo con algo. Es completamente ah, diferente. Ahora, yo te pregunto... dentro que te lo mande. De... Continúe, caballero. Continúe, continúe. Terrero. Yo creo que ya yo no. Yo no puedo... Yo... No, no, continúe. Ya estamos continúe. O sea... No, usted tiene los permisos. No, Entonces, no, ¿cuál no, es no, la no. situación Tú ahora? Yo acaba de decir que, que yo utilicé una una... Una, no, no, él, una, lo, él lo puede otorgar un, Una, o sea, yo violenté la autoridad No, no, no, es que al, estoy, eh, eh, al contrario mira, Yo estoy criticando a esto, quien se lo dio mira, Que dice esto, no objeción Discúlpeme, tú obviaste esto Ah, dígame esto, Esta quien puede interesar Junto con este papelito Esa es el puño y letra del alcalde actual El señor Siquio ONG Siquio ONG Le, míralo. Y míralo, mira desde cuándo Qué fecha fue emitido esto en diciembre 12. Digo, 12 de diciembre de 2019. ¿Fue no, no, no. 20. Mira la fecha, por favor. Ah, la fecha. El 23. Eso fue eh, cuando? Emitido el 23 de, de noviembre, noviembre de 2020. 2020. Ya. Es decir ¿Por que. ¿Por quién? Por el nuevo director. Ok. De ¿Por qué? Humano. ¿Por qué por el nuevo director de planeamiento La carta Urbano? de no gestión a uso de... Porque suelo. Eh, vamos a escuchar al eh, terrero. ¿Por qué? Porque en, el, en, el, en la alcaldía de San Francisco de Macorís, no reposa ni en la Alcaldía, ni en el Tribunal de Tierra, ni en ninguna institución que legalice o que esté encargada a, en cuanto a lo que tiene que ver la, la, las reglamentaciones que tiene que tener ya sea una, eh, una urbanización o un un, un, una ley de condominio no es existente, no existe. Ellos no tienen, no dieron los pasos correspondientes. Es más, con, tú sabes qué son ellos, Francis. ¿Qué? Tú sabes qué es la Junta de Vecinos. ¿Qué? Una ONG. No están registrados, no tienen RNC. Yo tengo RNC como iglesia. Señor, porque regalo. a mí el Estado me obliga, me obliga a organizarlo. Claro. Entonces yo te pregunto, ¿quiénes dictan las leyes? o están encargados para legislar en los en las naciones la junta de vecinos o los gobiernos. Los legisladores. Eh, debidamente, eh, eh, cuando vive un Estado democrático. Señor Terrero, partiendo, Mira, perdón, Francis. Ya, para, ya tampoco dice que no se puede construir. Mira, partiendo de, de, de, de, de claro eso. Pero permítame, pero hay un precedente. Eh, hay un precedente. Señor Terrero, Tenemos pues no dice. perdón, muchachos. Vamos para poner el Más control. de una casa y... de tres niveles en el mismo sector, pero ¿sabe cuál fue la respuesta? No te vamos a dejar hacer, ni siquiera. Ni siquiera un acceso a la sociedad. Ahí es que voy, señor Porque Terrero. con usted vamos a hacer un ejemplo a usted, porque usted llegó ahorita. Señor ¿Usted Terrero. cree que eso es, eso, es, eso es correcto? Para ahí es que vamos. Tenemos la situación planteada acá, quienes le están dando seguimiento, los afectados conocen la realidad. Usted nos muestra los documentos legales, todo el proceso que se hizo para la construcción y demás, compró un solar eh, donde según lo que lo, lo, los permisos que tiene es posible. Dicho esto tenemos es posible es posible era un poco retirado de de, de, de o sea eh, eh, es posible o sea, realizar Mira la como nosotros permítame mira como nosotros la como sociedad Mi estamos rendidos ante simple y llanamente la arrogancia Ay, que es, produce Por, el por que favor, permítame terminar la idea. En ese sentido que para allá es que voy. Yo creo que deben ser un dar, poco terreno, más objetivos. por Yo favor, perdón Francis si quiero terminar de... la idea. Pero, eh, permítame terminar está... la idea porque claro, es claro, que en ese sentido es que le quita. Ya tenemos la aclarado los permisos, usted firmó la norma de convivencia todo lo demás. Por otro lado, tenemos a la Junta de Vecinos y a los moradores del residencial, que dicen que no van a permitir la construcción. Teniendo estos panoramas sobre la mesa, ¿qué piensa usted hacer? Eh, ¿Seguirá construyendo? ¿Irán a los tribunales? Mira, ¿Se mira. va a armar una situación muy eh, delicada ahí, eh, Francis? Vale. Quiero que él me responda. Vale. ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué va a pasar, Te señor Terrero? No, no comprendí la. la estaba pregunta. ido. Eh, mire, ¿Siempre? le repito. No estoy ido, yo estoy aquí. O sea, estaba lejos, tal vez pensando no, en no, todo. No, yo estoy aquí. Repito. La pregunta la mejor. Porque... No, le eh, planteo la situación. Usted muestra los permisos de construcción del ayuntamiento y todo demás, el proceso legal. Tenemos la imagen, el, el documento que usted firma de norma de convivencia del residencial El Doral. ¿Cuál es el proceso? ¿Qué sigue? ¿Ir a los tribunales o usted va a seguir construyendo eh, la convivencia dentro de ese residencial? Va a ser difícil para usted y para los moradores por la, esta fricción que se ha dado. ¿Qué va a usted a hacer? Que, precisamente. Quiero que, me, sí, responda. que me responda. ¿Ya entendió la pregunta? Sí. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué sigue? No Construir. Ir a los tribunales. ¿Qué, qué Está piensa en hacer? Los sí. Pero que me quiero escucharlo, que nos diga, porque ayer estaba la policía y todo allá y él y la, todo, policía, de la policía estaba. La, usted sabía que la policía fue engañada. ¿Qué usted piensa ¿Que hacer, hacer, señor fue? Terrero? Que no fue, eh, eh, la policía no fue ahí a detener Uy. una construcción porque realmente no existe ninguna ningún documento, ningún documento Mire. que avale que la eh, junta de Vecinos tiene derecho de detener una construcción. Yo te pregunto ¿Tú crees, Francis uh -huh. que una Junta de Vecinos puede detener paralizar una construcción? ¿Qué usted piensa hacer? en, en, en, en, en completo? Si me la pregunta así de momento, yo me, yo me acato a lo que la comunidad ha decidido organizarse en Junta de Vecinos. Esto fue en el 89 cuando aquí la Junta uh -huh. de Vecinos, es, es una historia los quilinitos, ustedes recuerdan sí, claro, sí. y de esa forma se combatió en comunidad y se convirtieron la junta de vecinos en entidades y están organizados y yo lo he visto y te, le voy a decir algo eh, Terrero mi pregunta ayer era ¿cómo convivir en una comunidad que usted llega, donde quiere establecer su, su familia su propiedad y que usted entre y salga ...y sea como la oveja negra... ...eso fue mi palabra... Eh, eh, eh, ...a mí me preocupó... ...porque la convivencia está por encima de todo... ...es decir, la buena vecindad... ...ahora, yo le voy a explicar algo... ...y lo voy a decir rápidamente... ...estos permisos... ...de planeamiento urbano... ...se han dividido de forma administrativa... ...sin observar la norma... ...hay un reglamento... ...y el reglamento... ...previamente... ...en la urbanización... Y manda algo que está ahí, en, que dice Ayuntamiento de San Francisco de Macorís, no es, ese es el contrato que todo comprador se compromete y tiene, el ¿Sí? de él parece ser que no lo tiene el so, contrato el contrato pero de, qué de... dice eso pero ahí. tú tenías que decirme que venga porque tú no no o sea yo no, no, podía pod podíamos política. poner eso, eso? No, ahí yo tengo yo tengo mi contrato ah, pues, aquí bueno, no, yo tengo mi contrato aquí bueno, Francis, poquito, tú, eres el no, tú, no. tú eres el abogado de la junta de vecinos ¿O eres un comunicador? Comunicador. Lo que pues, quiero es que vaya a la haciendo, convivencia. Que yo quiero que usted me lo pregunte. Tú estás haciendo ¿Pero? una tarea completamente divorciada. a no, lo que tiene no, que ver no. con la comunicación. No, no, no, pero, así, me contestó, así me contestó pero, pero, pero, un acólito suyo en, la, en las redes. Y, y, y, pero, le di, y casi eh. le digo, usted lo que menos parece al, al que me habló. Que está fuera de la iglesia. porque... Pero, pero un momentito. Es que eso no tiene que ver. Es que eso no tiene que ver. El hecho de estar en la iglesia. No es personal. Pastor, pastor, pastor, el hecho de estar en la iglesia quiere decir que tú tienes que no es a ese, renunciar a tu Vamos a dejar de esa tiempo. parte no, no, de, de lado. Vamos no, a dejar no, esa no. parte de lado. Un momentito para que aclaremos esto porque todo no es personal entre no, ustedes. no, para nada Número yo, uno, yo uno, lo estoy no, diciendo segundo, y usted está aquí lo hizo ya si no, hay un contrato no, para nada o si eh, usted lo ve así no, yo no, yo no, pastor, no, usted, no, yo no lo veo no, yo no lo veo yo no he dicho oveja negra yo no he mira. usado yo no, no, no, no, he no. Usado, pastor, no, una pregunta no pastor, ninguna. una pregunta en el contrato que usted tiene cuando usted compró ahí póngame la autorización del ayuntamiento le dice que usted no podía construir más de dos niveles déjame pasártelo Contrato. Pastor, usted no me respondió. Pero no dígame de qué si lo dice, no lo dice y no el contrato. Mire, no lo dice. Mire, claro no. Yo lo o que si quiero no lo es dices, ayudar. Es lo que la, la comunidad, mire, el mire pastor. Mire, mire, si mire pastor, El contrato no lo dice. Mire, mire pastor, mire, pastor mire, la comunidad debe saber que usted tiene los permisos legalmente dados por una autoridad municipal. Y que en el derecho administrativo, los abogados sabemos que se presumen todos legalmente establecidos. Hasta prueba en contrario. La tarea de quienes quieren derribar eso es demostrar que fue tomado en su buena fe el Departamento de Planeamiento Urbano. Aquí, en el reglamento, no existe ninguna división en darle poderes al planeamiento urbano y poderes a la sala capitular. Las salas capitulares son el poder del municipio y son las que legislan el municipio. Póngame ese... ese, ese... Yo mismo fui y busqué, porque tengo acceso a la porque quiero saber la verdad de todo. Yo mismo fui y busqué al ayuntamiento que me dieran la aprobación que en un momento yo tuve que legislar para esa urbanización. Y dice, José Antonio Morales, vicepresidente de Inversiones Terra, sí. Cortésmente se le informa que tenemos a bien comunicarle que en fecha, en sesión 3 de junio del año 2004, del año en curso, perdón, porque es 2004 que dice arriba El residenciar El Doral, que su, re, que su empresa representa Mire, ubicado en la carretera tal, tal Y dice aquí, una partecita, que es la que yo quiero que la gente entienda Y el propio planeamiento lo está haciendo mal Aunque ese permiso es bueno Hasta es que nosotros demostremos lo contrario usted no, usted no está ilegal Se lo admito aquí públicamente pero no estamos discutiendo nada ya. No no, espérese. Es la, es la forma en que se ha hecho, porque el planeamiento urbano no debe dar autorización, d de tres niveles, ni de un nivel. Pero, y la forma y la forma en que se han vejado los derechos míos no cuentan. Para bueno nada. ya eso. Pero pero pero, pero déjeme ah, otra cosa, yo te voy a otra contestar. cosa. Ahora no, yo quiero que tú me respondas. Que especifique los servicios... Pero mira, Francis, ya yo voy a terminar... ¿Qué tal de precedente ¿Por qué con uno sí, con no. otro no? No, no, no... Déjame explicarte otra cosa... Pues. ¿Eh? Vamos a escuchar al señor... Ter un minuto, Francis... Un, un, un, un minuto, Francis, por favor... Dame deme un chance... Vamos mira, adelante... Mira, dentro de uno de los reglamentos dice... Que el lindero debe ser 1.5... Uh -huh. Ahí hay villas construidas... Que tienen 0.9... Y hay una señora... Que me voy a reservar el nombre... Que tal vez me está mirando que le hicieron de, de, de derribar una verja por 10 centímetros de manera arbitraria. Yo estoy aquí por aquellos que no se atreven a hablar, que están ahí bajo una opresión y que están allí, eh, eh, pero que no, por causa de, de la convivencia y todo esto, a esa señora le costó 75 mil pesos. Y usted va la, la parte de la verja que tuvo que destruir. Y usted va allí y, al, y, y, y, y olímpicamente eh, ellos exhiben que los que construyen ahí, que dicen que son los dueños de la urbanización, tienen esa condición de 0.9%. Del lindero y nadie dice nada usted, Ahí no hay problema Usted con un, Una pregunta, usted está correcto Que usted se defienda con una violación no, Y usted también Como aquel lo hizo, yo lo voy a hacer No, pero es que yo no estoy en una violación Señor Terrero, Discúlpame. ¿qué, qué, qué procede no, es que no, Usted está usando un argumento France. de una violación Que no, usted está señalando no, no, no, no. Y por esa violación yo voy a hacer también lo Yo mismo. no soy abogado, Francis, pero yo es que, que no soy no pastor o sea, Si oyeme. tú me hubieses dicho Yo hubiese traído a mi abogado para que hable con. Pero una pregunta Porque tú eres parte Tú te has constituido en este lugar como parte. Pues mire, yo era claro. Yo no puedo me permitir que esto, usted me diga eso aquí. Bueno, eh, porque usted no puede justificar. Búsqueme si yo he ido a una de sus audiencias. Pero la búsqueme es, si yo he ido a alguna de sus, es, sus reuniones. Queda completamente demostrado. Lo que pasa es... Mi problema está con el ayuntamiento. Por eso, Francia, ya está claro la pregunta que con una comunidad donde usted tiene un derecho cierto, pero, pero, pero vamos a el ayuntamiento a Franci, es un responsable, en la cara de Elías la Antigua está, está que bien. en los últimos meses lo que hizo fue dar permiso pero la vamos pregunta a escuchar, es, vamos sin Franci, tener autoridad. Vamos a escuchar a para Franci, ti Franci. para el pastor y lo demuestro donde quiera, para que el pueblo y me voy a constituir, Franci, en para que ya estemos claros seré abogado de vamos a escuchar que, a Yerlyan por favor, adelante Yerlyan con la pregunta, dónde está el reglamento yo estoy tratando de aclarar el reglamento que el pastor firmó donde a él se le prohíbe verdad no donde sí. él Onde, se compromete o donde él se compromete a no construir él una vivienda tiene, de un mayor de dos niveles él no lo tiene, el usted firmó un, un ese ese reglamento sí, sí. Recibió ¿Qué dice? en la primera Discúlpeme. parte eh, eh, en qué lo, la pregunta sería en qué condición yo firmé ese reglamento Ah, pero usted ah, o... lo ним... firmó, ya ah. está diciendo que Porque lo Él dijo, lo... él hace rato... ¿Y no nunca nunca... Bí, lo nunca pri... te... pues lo que quiero. Sí, sí, lo que dije lo que... hace un rato, que ella me escuchó yo entiendo. Sí, yo lo escuché, que él dijo que no. el hecho no que yo firmara negación, no estoy de acuerdo. No hay una negación de los reglamentos. El asunto es que existe un precedente y cuando yo fui a decir que si me permitían hacer lo que yo tenía pensado hacer, lo que me dijeron fue... Si es eso que usted va a hacer, entiendo que no hay ningún inconveniente. Está la situación de que usted firme el reglamento, pero de boca le dicen que podría hacerlo. Exacto. Ahora, Señor Terrero, tenemos que irnos, perdón. ¿Qué procede? ¿Qué piensa usted hacer? ¿Qué, ¿Cuáles son los pasos? ¿Está en los tribunales? ¿Va a seguir la construcción? El residencial doral, por favor, díganos en ese sentido. ¿En qué usted entiende usted que pararía? En perdón, versión. Francis, ¿qué acciones, que perdón, ¿qué acciones piensa usted tomar? ¿Cuál es el Esto siguiente paso? Pero usted sabe la construcción, no, no, no han seguido entrando Está material. Jesús. Jesús. Volvieron ayer, ustedes vieron los videos, sí. porque los videos andan en la forma en que ellos no están utilizando ningún medio legal, sino simplemente la, la, la, la, el aplaste, están aplastando. quieren, O sea, esa, de esa manera es que si hay un reglamento que debe haber para, para, para, para, para que estemos eh, en armonía en la sí. comunidad. Eh. Lo primero que tienen que respetar, usted tiene que respetar para que los respeten. Eso fue lo que a mí me enseñaron. Pues, pero, bueno, pero, o sea, si, si está hay, parado, soy, eh, si no se si podía Claro que estoy detenido. Si hay precedentes de, de, de construcciones de, de tres niveles. mayor eh, eh, De dos niveles. Bueno, no sé, muchísimas gracias al señora señora señor señora. Enrique Terrero. Esto no es personal, esto es, un es asunto, una sociedad que se ha ido sí. eh, eh, instruyendo. Y lo que he querido decirle, que usted debe de analizar en su comunidad la que usted pretende ir y sí. es la pregunta que Carolina le ha estado haciendo, ¿qué va a suceder si usted va a continuar con su plan porque tiene un permiso de ayuntamiento. ayuntamiento, el cual yo en lo particular, porque soy un municipalista critico esas acciones que no se están dando cuenta, que primero aprueban una urbanización, que yo mandé la aprobación porque la busqué solamente la urbanización y dice la resolución, que deben firmar los contratos de acuerdo a los parámetros de construcción o de construcción de vivienda. Francis, y dice claro, sí, 2004. Francis, ¿sí? eh, debemos discúlpame. De usted no. llega a un sitio, usted compra, usted tiene que acatar. Se, se, se señor Enrique, un mensaje si no final. De un, su derecho. 30 segundos, un minuto, por favor, señor Enrique, le, y le, nos vamos. A ver, un tiene minuto. También a los otros, Carolina, no. que lo que yo vi ayer no, de ir no. a la propiedad de él. Eh, de manera violenta, no, yo, esa yo no es la, la me forma. Me estuvo corregir corregir señor, no estuvo correcto, señor. Un minuto, señor Terrero. Un minuto para que por favor ¿Por se dirija favor? a quienes nos ven, a la comunidad y a San Francisco de Macorís, que eh, está en boca de mucha gente esta situación que me imagino que le ha causado mucha dificultad a usted y a todos los afectados. Un minuto eh, para referirse al pueblo. Muy bueno. ¿Qué puedo decir? Nosotros, vuelvo y repito, todo el mundo vio los videos eh, el pastor no es que ha estado de manera violenta eh, tratando de exigir nada. Nosotros nos hemos acatado a lo que dicen las normas eh, de la República eh, y creemos fervientemente de que no hay un reglamento por encima eh, de la Constitución y las leyes de la República Dominicana. Además. Eh, le voy a invitar a las personas que vayan al Doral y vean que realmente es un problema personal con nosotros, puesto que hay, existen ya, eh, ya viviendas de más de dos niveles, de tres niveles, no una, más de una. Eh, y nuestra condición no es de ninguna manera ir a imponernos en ningún lugar, porque esa no ha sido nuestra... Eh, eh, eh, eh, nuestra norma, ni ha sido nuestro estilo de vida ninguna parte donde hemos llegado y las personas que nos conocen saben y tendrán siempre eh, por, eh, por el testimonio de nuestra propia vida 25 años de casado, una persona que ha sido íntegro no he recibido nunca, un no he estado en ninguna nómina estatal y tengo 48 años de edad, y lo que tengo puedo demostrar de dónde salido Muchísimas gracias, señor Enrique Terreros, pastor de la Iglesia Monte de Dios, que nos ha planteado eh, la situación y su parecer al respecto. Vamos nosotros a una breve pausa. Quédese con nosotros, seguimos con más acá en De Mañana. Vamos a la pausa. De Mañana. Casa Michel te la pone fácil para que compres tus juguetes desde la comodidad de tu hogar. Juguete de cariño, casa Michelle. Entra a nuestra nueva tienda online, casamichelrd.com, y adquiere los juguetes que ponen a tus niños a vibrar de emoción. Entra, compra y comprueba en el servicio que ofrecemos puerta a puerta en cualquier punto del país. Casa Michel Online es la nueva modalidad para comprar.